rectángulo divina proporción dibuja una espiral de amor que expande el corazón Cuadrante, bicis libra, se juega un resplandor. La estrella Sirio son dos guías y azul es su color. Las dos farolas amarillas llenando de ternura. Línea de fuga guía y define las rectas, define la luz y las sombras en su honor.